Pues empecemos entonces esta segunda clase Utilizando Canva para desktop O Canva para el escritorio Ok, vamos primeramente Aquí a la parte derecha Superior O oh, superior derecha como lo quieras llamar Aquí en el logo del monitor Le damos clic y nos va a guiar a, una, a un apartado Donde vamos a descargar directamente Canva para Windows, le damos clic Este proceso va a demorar un poco, así que lo adelantaré. Perfecto, entonces le damos aquí a la carpeta, ok, para ver dónde se ha instalado esta, esta, esta aplicación, entonces, okay, le damos en abrir, simplemente, y les va a decir, pues, qué quieres dar a Canva, eh, como toda aplicación, simplemente le das en aceptar, aceptar, aceptar, le pones la carpeta donde quieras que se coloque, en descargas, documentos, escritorio, en imágenes, en cualquier otra carpeta, y le das pues, en aceptar. ¿Okay? Como ya lo tengo instalada, simplemente voy a Canva y acá está. ¿Ves? Así de sencillo es instalar Canva. ¿Okay? Te va a re requerir, pues, obviamente, que inicies tu sesión, y eso ya lo sabes muy bien ok, entonces como yo tengo otra cuenta ya utilizando un equipo y además ya adquirí la cuenta pro para este, sacarle mucho más provecho a Canva, ok, pero eso no quiere decir que Canva eh, te ofrezca muchas más cosas utilizando la cuestión pro eso ya dependerá de que si tienes una empresa o una pequeña empresa entonces qué vamos a hacer, vamos a crear un currículo, ok pero como no me gusta utilizarlo tanto en desktop, sí, aquí para grabar videos porque se me hace lento entonces voy a regresar aquí a mi navegador y lo voy a hacer desde aquí con mi otra cuenta que tengo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a crear un currículum. ¿okay? Este va a ser tu primer currículum, pero si no lo has hecho, Canva te lo ofrece ahí gratis para que te muestre cómo hacer un currículum. ¿okay? Curriculum de vida. Acá está. currículum Vitae. currículum Vitae. Listo. Vemos acá los templates, las los pequeños diseños que tenemos, ¿ok? Si te identificas con alguno, por ejemplo, eh, alguno que sea moderno o alguno que sea en específico que te identifique mayormente, o si que no quieres con imagen, o si quieres con imagen, o quieres algo más moderno, si eres una mujer, pues obviamente tienes que elegir estos de aquí, o estos también lo puedes cambiar de color, ¿Ok? En este caso vamos a elegir uno que me gustó mucho. Por acá estaba uno, este de acá. Match ¿Okay? Sunder dice acá. Vamos a elegir este. Pero vemos que es... Que es este... Que tenemos acá paid, ¿no? This template contains paid elements. Quiere decir que contiene algunos elementos que son de pago. Entonces creo que no lo vamos a utilizar por el momento. Vamos a utilizar uno que sea gratis y que tenga... Este de acá, por ejemplo, que tenga lo que nosotros querramos, pues no. Bueno, pues eh, como vemos es de una, eh, de una señorita, así que eh, creo que no lo vamos a utilizar por el momento, así que vamos a decirle que no. Pero antes de comenzar a hacer un currículum, me estaba olvidando de, de las medidas, ¿okay? pero para hacer un currículum pues es en hoja 4. Entonces creo que esto no nos va a servir de, muy, de mucha ayuda así que nos vamos aquí donde dice resume. ok, dice resumen le vamos a hacer un clic en resumen ok prácticamente es como un eh, como un word ya pero con las mismas medidas que tienen un A4 por ejemplo ¿no? y pues ahora sí ya con esas medidas ya tenemos eh, por ejemplo vamos a elegir este de acá me gustó, así que vamos a elegir este de acá vamos a ver qué tiene de bueno a ver tiene muchos muchas cositas vamos a darle vamos vamos a customizar desde mi navegador que normalito Pásala. perfecto ya tenemos aquí esta cosita de acá vamos a eliminar esto primero eh, antes de empezar quiero darte que quiero darte los cinco pilares de un buen currículum tu nombre la foto, quién eres, por ejemplo, acá está analista financiero, ya tenemos los tres pilares. Los segundos pilares son los datos básicos, que podrían ser los contactos, eh, las habilidades y la formación académica. ¿okay? Ese es el cuarto pilar para mí. Y el quinto, pues simplemente son eh, eh, qué es lo que eres y la experiencia laboral y creo que para complementar vienen a hacer los logros o algunos cursos que ya has hecho y pues ya vienen esto de complemento ok entonces para hacer esto si no sabes cómo se hace esta vaina vamos aquí a elementos eh, bajamos un poco y nos encontramos con esto que dice marcos ¿Okay? vamos a ver todos qué es lo que nos aparece y pues son un montón de marcos ¿Y qué rayos son estas cosas? Estas cosas lo que nos van a permitir es que agreguemos imágenes en esta imagen. <ríe> Así de sencillo. Que okay, vamos a... A ver, dale la vuelta para... Vamos a agrandar esto porque no se puede editar acá. Okay, vamos a... Listo. Eh, esta vaina te va a permitir eh, que agregues imágenes, ¿ok? En esa imagen. Como ya conectamos nuestra cuenta de Google Drive, ya tengo acá algunas fotos. Incluso te voy a presentar acá, Google Drive. Tengo acá algunas fotos y este soy yo. Entonces vamos a añadirla acá. ¿ok? Donde dice añadir imagen. Perfecto. Entonces esto ya no me sirve. Vamos a esta imagen. Vamos a agrandarla un poquito más. Ahí está. Perfecto. Ya está. Agregas tu imagen, que es uno de los pilares muy importantes en un currículum. El segundo que sería puesto un nombre, en mi caso es Carlos Huancas, <risa> perdón, acá está la, este de acá no, me... no me sirve, ya, Carlos Huancas, ya, no soy analista financiero, soy estudiante, Listo, creo que ya con eso tú ya sabes cómo va la vaina. Lo que tienes que hacer es acercar esta con el zoom que tienes acá. O presionando control y el ratón. Y el esa cosita esa cosita que se rueda okay, del mouse. Simplemente con eso y ya. Okay. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos el contacto. Tenemos pues, tú agregas tu correo, agregas tu número agregas la dirección y si tienes una página web lo agregas también eh, esto de hard skills son las eh, son las habilidades que tienes ¿ok? en qué eres bueno en qué te desempeñas en, en el trabajo que tienes o en en, los, en, los que, en lo que haces por ejemplo ¿no? eres estudiante pero ¿qué más? ¿no? eso te pide alguna alguna de las empresas ¿qué más eres? eres pues obviamente un estudiante autodidacta ¿ok? Um, creo que ya con eso quedaría y eh, unas cositas más que sería por ejemplo este de acá que serían las habilidades eh, blandas que sería pues por ejemplo de la comunicación el liderazgo eres un, una persona que es observativa que te gusta ayudar eres solucionador de problemas y muchas otras habilidades blandas más que eh, desarrollas en tu vida y esto son las el apartado de la educación que es algo muy importante que tienes que rellenarlo, ok, entonces ya con esto eh, lo puedes simplemente darle clic acá y rellenarlo, ¿verdad? tal como está ahí, perfecto, incluso le puedes cambiar esto de acá el estilo eh, puede ser blanco, este color o este, o este este me gusta, así que queda queda muy bien y puedes cambiar esto de acá también, el color todo eso, y una vez que estés conforme con lo que hayas hecho Simplemente le damos acá en Share, que hemos visto en la clase pasada Le damos aquí en, en More Y directamente tú puedes vincular tu cuenta en Instagram, en Facebook, en Twitter Entonces ahí te dejo esos datos de, de lo que tienes acá Lo que nos interesa ahora por el momento es Download Esta de acá, descarga Y obviamente que es en PDF estándar ¿okay? No le vayas a, a esto de imprimir porque se va a ir a imprimirte. Si tienes un impresora, posiblemente pues, lo imprimas. Y para que veas tu resultado. Entonces vamos a darle PDF estándar. Y le digo que quiero descargar así tal como está. Perfecto. Y yo quiero ver mi... currículum Vitae. ¿Cómo quedó? Hola. Mira cómo quedó. Quedó estupendo. Con una buena calidad. Y ya lo puedes... Eh, lo puedes descargar, lo puedes imprimir, lo puedes enviar a tus mejores amigos y que si ellos tienen pues, buenos contactos, se pueden contratar. ¿okay? Ya con eso quedaría este apartado de cómo crear un currículum y el apartado de cómo tener Canva en tu escritorio. Con esto me despido y nos vemos. Chau, chao.